A de la catorceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo envió Jesús a los doce con estas instrucciones: Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder, ejerzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no se aprovechará. Y si no los reciben y no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdense el polvo de los pies. Yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor, Señor Jesús. Jesús da a sus apóstoles, hoy a todos nosotros mismos de la iglesia apostólica y misionera, unas instrucciones para que cumplan su misión siguiendo su estilo. Ante todo, lo que tienen que anunciar es el reino de los cielos. Hay una relación directa entre la proclamación del reino y todo lo que es dar vida curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, echar demonios. Para Jesús el reino de Dios se hace presente antes que mediante doctrinas y teorías, dando la vida a los que la tienen, limitada o amenazada. No se trata de aceptar una teología ortodoxa cuando lo que más urge es que trabajemos y luchemos por dar vida y por dignificar la vida. Los enviados de Jesús deben actuar con desinterés económico no buscando su propio provecho, sino gratuitamente han recibido este poder, dice Jesús, ejércalo pues gratuitamente. Este estilo es la llamada pobreza evangélica, que no se apoya en los medios materiales, oro, plata, vestidos, alforjas, sino en la ayuda de Dios y en la fuerza de su palabra. Pablo lo entendió así, por eso muchas veces que él renunció a recibir dinero por su apostolado, para no crear obstáculos al evangelio, y les avisa a Jesús que en algunos sitios lo recibirán y otros no los querrán ni escuchar. Les manda que transmiten un evangelio que brota del amor y solo basta amor, respeto, bondad y tolerancia. Nos conviene revisar nuestro modo de actuar comparándonos con estas instrucciones misioneras de Jesús. No se trata de tomarlas al pie de la letra, sino de asumir su espíritu, el desinterés económico, la generosidad de la propia entrega. Ya que Dios nos ha dado gratis, tratemos de igual modo a los demás. Recordemos cómo Pablo no quiso vivir a costa de la comunidad, sino trabajando con sus propias manos, aun reconociendo que bien merece el obrero su sustento. Confiemos más en la fuerza de Dios que en nuestras cualidades o medios técnicos. Nos irá mejor si llevamos poco equipaje y si trabajamos sin demasiados cálculos económicos y humanos. No nos contentemos con palabras y mostremos con nuestros hechos que la salvación de Dios alcanza a toda la persona humana, a su espíritu, a su cuerpo, a la vez que anunciemos a Dios. Luchamos contra el mal y las dolencias y las injusticias. No dramaticemos demasiado los fracasos que podamos tener. No tienen que desanimarnos hasta el punto de dimitir de nuestro encargo misionero. Y si en un lugar no nos escuchan, vamos a otro donde podamos anunciar la buena nueva. Dispuesto a todo, a ser recibidos y a ser rechazados. Jesús advierte el peligro de rechazar el anuncio del reino. Es quizá uno de los grandes problemas por los que atraviesa nuestra sociedad el rechazo del Evangelio. Ciertamente este rechazo no es expreso. Sin embargo, esta pereza de ir a misa, de asistir a un retiro, de no involucrarse en la parroquia, de no estar abierto a las instrucciones de la iglesia, sea de que venga del obispo, sacerdote o del mismo papa, expresa con bastante claridad el rechazo que el mundo y nuestra sociedad hacen del anuncio del reino. Por otro lado, si bien es cierto que no hay una negativa concreta de hospedar a un ministro de la palabra, sea sacerdote o laico, en muchos de los cristianos se nota una falta de interés por cooperar abiertamente en la proclamación del Evangelio. Debemos estar atentos, la advertencia de Jesús es clara. Dice, yo les aseguro que el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratados con menos rigor que esa ciudad". Busquemos siempre la manera de aceptar la invitación de Jesús a una conversión más profunda, y de cooperar para que toda nuestra comunidad pueda conocer y vivir el mensaje del reino. Ser ministro del Evangelio no puede ser un oficio, una carrera, un título, algo de lo que se vive y por lo que se vive. El que sigue a Jesús para ser un apóstol es un ser despojado, un ser humano que no tiene más seguridad en la vida que la fidelidad del Evangelio. Sin olvidar que en definitiva lo que anunciamos no son soluciones técnicas ni políticas, sino el sentido que tiene nuestra vida a los ojos de Dios, el reino que inauguró Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga.